Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy yo otra vez para que podamos descubrir cuál es la segunda acción que va a beneficiar tu autoestima Ah, pará, se me olvidaba Yo creo en vos, ¿y vos? ¿Qué onda? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la acción Y en este caso, esta acción es un poco rara porque es algo que no tenés que hacer Sí No tenés que compararte con otras personas O con otras historias de vida A lo que voy A veces Admiramos a ciertas personas eh, Sus historias Nos identificamos Identificamos El curso que siempre está conmigo <ríe> Bueno Y, y caemos en, en, en la comparación ¿no? A veces sin querer y no está bueno. Primero porque cada ser es único e irrepetible y que se te grabe bien claro. Y es así. Y tiene dones y talentos y, y cosas que ofrecer al mundo que no tiene ningún otro. Ninguna otra persona tiene lo que tiene una persona eh, para ofrecer al mundo. Y es algo maravilloso. Entonces... Evitemos caer en la comparación. A veces no somos nosotros quienes realizamos la comparación. A veces nos viene de regalo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay entornos o relaciones, vínculos que se manejan de esa forma, directa o indirectamente. realizan este tipo de comparaciones entre personas y realmente que no está bueno. No está bueno porque no ayuda al crecimiento y, digamos, de, de la autoestima y nos produce muchas inseguridades. Eso después hace que nosotros no llegamos a estar 100% seguros de lo que vamos a hacer o no podamos ser firmes en lo que vayamos a hacer, entonces hacemos cosas, retrocedemos, vamos, avanzamos y, y hasta veces eh, utilizamos el autosabotaje para retroceder porque inconscientemente ese tipo de comparaciones que nos marcaron hacen que que no creamos en nosotros, en todo nuestro potencial, que estemos pensando que siempre el otro es mejor, que que hagamos lo que hagamos, no bastará. Y esto se traslada a todas las áreas de la vida, con lo cual es muy importante, primero, poner un stop, si alguien... Eh, Consciente o inconscientemente va a compararte o intenta compararte para marcarte a algo o por lo que sea. O bien, nosotros por exigencia nos comparamos con historias de nuestros pares, gente que admiramos, en fin. Entonces, no te compares porque cada persona es diferente, gracias a Dios, y tenemos historias de vida diferentes con lo cual siempre hay que ofrecerle al mundo y eso que estás intentando hacer, que estás intentando dar, que, que te nace, eh, que es parte de lo que sos, alguien ahí afuera lo está necesitando y va a ser genial que lo puedas ofrecer y y esa esperanza, esa, esa nobleza se pueda multiplicar, ¿no? Ese amor, esa pasión por, por ser y hacer eh, lo que uno ama, lo que uno es. Entonces, segunda acción, no te compares. Te mando un beso enorme ahí en la cajita eh, de la descripción te dejo mi web donde puedes encontrar mis artículos, mis redes sociales, en fin. Espero que te sirva y suscríbete, dale click a la campanita si no te perdés el resto de acciones y todo lo que voy a ir subiendo en este canal. Vamos, vos podés y no te olvides, yo creo en vos. Te quiero, bye.